Salud de la Reina, iniciar aquí la movilización nacional en San Miguel que nos va a llevar a recorrer todos los municipios del departamento en estos tres días. Venimos preparados para hacer un compromiso con ustedes y ese compromiso es garantizar que el pueblo salvadoreño y que el FMLN tenga una victoria en el 2019. ¡Que viva Carolina! Y les quiero decir, desde Carolina vamos a ir mejorando las cosas que tengamos que mejorar. Mejorar el subsidio a la energía eléctrica, mejorar el subsidio al gas, mejorar la atención a nuestra gente en los hospitales. Esta tierra madre de uno de los salvadoreños más universales, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero para quien pido un aplauso muy fuerte. ¡Viva Ciudad Barrios!